¿Qué tal estáis habitantes de Arturo Espectral? Antes de comenzar este video queremos hacerles un pequeño anuncio, ya estoy vuelta de mi clase de informáticas y para cual estaré subiendo un video cada fin de semana si sí, canal estará activo buenos. Amigos y amigas esto es mi hermana es una asesina, si eres una persona sensible o con problemas cardiovascular por favor cierra este video, mi nombre es José y soy el menor de tres hijos tengo 13 años, mi hermano Carlos es el de medio y tiene 15 años y mi hermana mayor Susana de 17 años nuestros padres son arquitectos muy famosos y gracias a eso vivimos en una buena casa y buen barrio pero mis padres trabajan hasta tarde y siempre llegan cuando todos duermen mi hermana prepara el desayuno la comida y la cena pero ese día fue muy diferente eran las 3 pm y susana aún no llegaba lo que parecía extraño puesto que siempre es puntual entonces carlos decide encargar algo de comer a lo que yo no protesto pues el hambre me ganaba cuando el reloj daban las 5 mi hermana llega exhausta y solo tira su mochila al suelo y nos mira como si fuéramos unos malcriados. Trato de hablar con ella pero se encierra en su cuarto y me dice que me largue. pero se me hacía muy extraño puesto que era muy cariñosa conmigo. Al cabo de dos horas baja de su habitación toma su abrigo y sale sin avisar. Yo corro a ella y le pregunto a dónde se dirige ella responde que entré a casa que iba a regresar pronto, pero esto lo dijo con un tono de tristeza y odio, así que solo me dirigí a casa donde Carlos me miraba preocupado. Dieron las 10 y mi hermana no volía intranquilo decido salir a buscarla pero Carlos me lo impide alardeando que debe estar con sus amigos en una fiesta que equivocado estaba. Decidí irme a dormir y mañana preguntarle a mi hermana qué había pasado, pero pronto sabré que jamás la volveré a ver. Oigo que la puerta principal se abre Eran las 3 am um, No creo que hubieran sido mis padres Puesto que ellos llegaron a las 12 pm Decido abrir un poco mi puerta Y ver si era mi hermana quien subía a dormir Ya que todos los cuartos están arriba Pero preferí cerrarla y dormir Al cabo de 15 minutos oigo un grito desgarrador Del cuarto de mis padres Entonces abro un poco la puerta Y veo como Carlos sale de su cuarto Y entra al de mis padres Pero rápidamente cae al suelo con un cuchillo clavado a su cabeza lo que ocasiona una muerte instantánea, aterrorizado me armo de valor y corro a la habitación de mi hermana, que está al lado de la mía pero al entrar no encuentra a nadie, me extraño pero el sonido de la puerta, cerrándose me corta la respiración y me debilita todo el cuerpo, tomo valor y volteo hacia atrás, para ver al asesino pero lo que veo me deja helado, mi hermana está enfrente de mí manchada de sangre todo el cuerpo, mirándome mientras lágrimas salen de sus ojos y entre sollozos, lo siento hermanito lo siento. Ella se hinca en el suelo llega hasta a mí y me abraza, el olor horrible de la sangre y el sudor de mi hermana llegan a mi nariz mientras ella solo me susurra al oído pronto será tu turno y caigo desmayado por el gran truma. Al día siguiente aparezco en un cama de hospital y una enfermera cuidándome mientras me da la noticia de que toda mi familia había sido asesinada y mi hermana está desaparecida. Han pasado cuatro años ahora tengo 17 años y mi hermana unos 21, trabajo el turno de mañana en un restaurante y regreso a las 7 pm, pero ahora algo extraño pasaba, Una mujer estaba enfrente del restaurante, no alcanzo a verle el rostro pero se nota que debe ser hermosa, no le tomo mucha importancia y me voy. Al tomar el autobús miro como la hermosa mujer me mira y toma un taxi. Al llegar a mi apartamento la gerente, que era una mujer de gran edad me mira y saluda como siempre y me entrega las llaves de mi apartamento, al subir al sexto piso que era donde estaba mi apartamento noto pisadas de tacones marcadas en el suelo que dan a mi habitación pienso que la señora de la limpieza entró y dejo abierto así que solo cierro la puerta y entro en mi cuarto, noto que mi ordenador está encendido lo que me parece extraño pero al fijarme bien veo un pequeño mensaje en un blog de notas que me deja helado. A la piel, ya es tu turno hermanito mi piel se hace de gallina mi aliento se vuelve helado y mi piel se vuelve muy pálida rápidamente tranco la puerta de mi habitación para que nadie entre pero no fijo la mirada a mi closet y ahora que estoy escribiendo esto sé que mi hermana que me quería tanto y que hace mucho no veía ha vuelto y esta vez es mi turno, ahora escribo esta carta como mi último escrito ya que alguien está detrás de mí está tocando mi hombro, tengo miedo mucho miedo y no me atrevo a voltear Siento como una mano tersa y suave acaricia mi mejilla, parece la mano de una mujer o por dios es ella, me da un beso en la mejilla y siento como el frío filo de un cuchillo está en mi cuello y escucho su voz Hola hermanito Solo queda decir es mi fin adiós a todos Bueno qué te parecieron estas historias?